¿Urcullu fue un mediador? Bueno, lo que tengo que decir en primer lugar es que la figura del mediador es una persona que tiene una cierta equidistancia entre las partes. A mí se me hace difícil entender que alguien que se dice que es nacionalista vasco pueda ser equidistante entre los republicanos catalanes y el Estado español. ¿no? Yo creo que Urcullu fue, digamos, una persona que... Su posición fue la de eh, plantearle a, al presidente Puigdemont que convocara elecciones autonómicas y que renunciara a la República. ¿no? Eso no es un mediador.